Estamos cerca de llegar a las 9 de la mañana Miércoles, segmento de Valerza como todos los miércoles Hoy algo importante, algo interesante eh, Ingreso familiar de emergencia uh -huh. sí. Ayuda para los trabajadores privados ATP más conocido, ATP e sí. IFE, eh, sí, más conocido porque son, la, son así las siglas que se mueven, que se manejan por estos días. No se conoce por ahí como Ingreso Familiar de Emergencia, sino mucho dice el IFE. Claro. ¿eh? Le dicen el IFE más o el fácil. ATP, ¿eh? la ayuda para, para los trabajadores privados. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Eh? ¿Quiénes son los que lo pueden recibir o quiénes son los beneficiarios de estos dos programas? Se lo vamos a preguntar al contador Diego Zuliani, que ya nos está acompañando y nos está escuchando. ¿Cómo andás, Diego? Buen día, ¿cómo estás? Hola Nicolás, hola Nancy, buen día. ¿Cómo estás Diego? Bien, eh, ¿cómo te va? Vos sabés que este, la idea es poder hablar un poco sobre el, de, el decreto que se publicó ayer, el 576, en la que se prevé este, de nuevo la prevención, este, el aislamiento obligatorio en algunas zonas afectadas ¿no? a nivel nacional. Sí, que arranca hoy. Sí, exactamente, claro. el 17 de julio, y en, en la cual está incluida este, la provincia de Jujuy y, este, y nosotros, bueno, ya sabíamos, veníamos en fase 1. ¿no? Esto, evidentemente, implica, la, un, implica, tiene una importancia en los subsidios y en los beneficios y nos obliga a replantearnos la situación de cada uno, porque nosotros nos tenemos que preparar para lo peor y esperar lo mejor. ¿no? Te este, uh -huh. digo, nosotros hace, en marzo, cuando estuvimos, estuve en el piso, habíamos hablado de que esto del, del COVID iba a durar, no iba a durar dos, dos semanas, sino que se iba a extender a dos, tres meses, y lo que tenemos que pensar ahora es que con esta, el nuevo decreto, esto puede seguir extendiéndose más, y por lo tanto es sumamente este, crucial poder contar con todos los beneficios que se prevé a nivel nacional y provincial para sortear este problema del COVID en cada una de estas situaciones. O sea, quiero decir que si, la, si el problema desde el del, del, del punto de vista siempre es financiero financiero, si el problema va a ser una restricción, un aislamiento cada vez más profundo y vamos a mantenernos en fase 1. Esto puede llegar a tomar, tener importancia a la hora de tomar decisiones de seguir un alquiler, contratar gente, emitir un cheque, a, a ampliar la, los, la producción. Bueno, un montón de decisiones que se, se giran en el entorno de lo financiero teniendo en cuenta la situación. Entonces, es crucial poder también... Eh, entender cómo impacta con esta situación los beneficios que están dando vuelta y sobre todo este, tratar de ser beneficiario de cada uno de estos de estas, este, programas que existen a nivel nacional nacional y provincial. Entre estos nosotros tenemos que destacar algunos. Se han extendido eh, la moratoria de AFIP, ¿sí? se ha extendido hasta fin de mes eh, la moratoria para hacer planes de facilidad de pago de impuestos nacionales, se ha extendido hasta el 31 de julio la posibilidad de hacer créditos hasta cero y se está hablando, y hasta, hasta el 3 de julio se extiende la posibilidad de solicitar el ATP para los salarios complementarios de empresas que necesiten, este, que se encuentren, acá es importante, las, en, la, en la actividad críticas y en las zonas afectadas. Por eso decía que el decreto, cuando nos incluye, eh, en principio eh, estaría previendo que la Jujuy, toda la provincia de Jujuy pueda ser beneficiario de, esta, de este salario complementario de ATP que se debe solicitar por la página de FIP hasta el 3 de julio para tener este beneficio que habíamos dado que era entre 1 a 2 salarios mínimos vital y móvil. Respecto al IFE, es una situación que todavía no se ha planteado. En este caso los beneficios están previstos que sean en función a la actividad y a la zona, de nuevo, o sea, las actividades que se ven afectadas directamente por la situación del COVID-19, como el turismo, como los que dan eventos, que están prohibidos por decreto el desarrollar de su actividad, van a ser beneficiarios seguramente de estos programas, como también las aquellas zonas críticas que sean reconocidas por el decreto, como ser este, el, el, el AMBA, el Chaco, y bueno, en este caso, UCUI debería ser uno de los beneficiarios en el IPE. Y en este punto es donde yo quiero plantear el tema de los beneficios. En el caso del IFE, el segundo desembolso que fue el mes pasado y que el cronograma sigue hasta, hasta estos hasta primeros días de julio, prevé que el pago sea por cuentas bancarias o CBU. Y acá tenemos que tener en cuenta que existen algunos medios de acceso a las cuentas bancarias, como son los bancos digitales o las billeteras digitales, que nos permiten acceder a esto de una forma fácil y práctica por un posible tercer desembolso, lo digo, para que los jujeños puedan acceder a este, a este beneficio. Bueno, claro. Diego, hay que, ver, hay que ver ahora qué pasa con el tema del IFE porque también se planteó ¿no? ahora en este tercer bono, esta tercera parte del pago de, del ingreso familiar de emergencia que solamente se dijo que se iba a pagar eh, Buenos Aires, Córdoba y Chaco, y Chaco. Son las zonas más complicadas en el país. Y el gobernador Exacto. Morales o el gobierno de Jujuy ya pidió a ANSES que 167 mil beneficiarios en Jujuy eh, puedan recibirlo también acá en nuestra provincia, recordando también de que estamos en fase 1, que se ha complicado la situación acá en nuestra provincia. Hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Hay que ver exactamente, hay que ver qué pasa con eso. Nosotros por decreto, el decreto que salió publicado ayer, este, es, contempla a Jujuy como zona afectada eh, y que está alcanzada por las restricciones de la... De, de distanciamiento desde el primero al, al 17 de julio como una una restricción más fuerte de la situación y en principio nos daría pie para ser beneficiarios del tercer desembolso del IFE porque el, el IFE en este tercer desembolso se prevé para las actividades que estén este, afectadas y para las zonas que estén afectadas entonces para que Jujuy tenga, o los jujeños reciban el IFE, los que hayan sido beneficiados, eh, beneficiados este, con el segundo desembolso que Andes, para que tengan el tercer desembolso, tiene que ser reconocido por la ANSE como zona afectada. Y en ese, en ese proceso está, en ese proceso está. todavía no hay resolución. Uh -huh. Hemos escuchado al gobernador decir que lo va a solicitar y, este, y lo que nosotros estamos planteando ahora es que si así fuese, así, así tenemos que tener ya también el tema de los CBU eh, listos para ser acreditados durante el mes de julio, el IFE, que lo van a hacer, se va haciendo en forma de programas que da el lancest. Uh -huh. Diego, en, este, en este caso... Sí. Eh, no, justamente eh, al CBU me quería meter, porque hay, hay muchas dudas, ¿no? Acerca de qué pasa si sí. me creo una caja de ahorro, pero me van a controlar, me van a descontar desde ahí, también para llevarle tranquilidad a la gente. ¿Cómo funciona el CBU y, y si pasa Bien. o no esto en la realidad? Mira, nosotros... Las personas que quieran con, eh, abrirse una cuenta bancaria pueden hacer de dist distintas formas. Hoy, hoy hay bancos, hay fintechs que se llaman, financieras tecnológicas, que te permiten abrir cuentas bancarias desde el teléfono. Entonces vos con tu teléfono vas a Play Store, bajas una de estos bancos, que son bancos autorizados por el Banco Central, y podés hacerte una cuenta. Bajás la aplicación, ya sea Brookbanks, Willy Banks, hay este, Rebank, que son bancos autorizados por el Banco Central, vos bajás la aplicación, le sacás foto a tu documento, te sacamos una foto, se procesa esa información y básicamente se te crea un CBU, que luego vos tenés que sacar ese dato del CBO y lo agregás en la página del ANSES para cobrar el IFE. Claro. También puedes hacerlo con algo que se llama CBU con B corta, clave virtual única, y te lo dan algunas billeteras como es Mercado Pago. Entonces, vos abrís una cuenta en Mercado Pago, abrí una cuenta en Blue Banking o en Blue Bank, o en cualquiera de estos bancos digitales, tenés ese dato, lo agregás en, el, en la página del ANSES y si sos beneficiario del IFE se te va a acreditar esos fondos. Después te va a llegar una tarjeta y podés hacer la, la extracción de los fondos con esa tarjeta o podés hacerlo por Mercado Pago o cajeros bancarios. Uh -huh. Pero esto está previsto en el ANSES. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tanto el proceso de apertura de cuentas bancarias, como también el proceso de la solicitud del IFE, se hace todo virtual. No hay intermediarios porque hay muchas estafas respecto a esa situación. ¿no? Bien. Eso también para que lo tenga en cuenta la gente. Uno uh -huh. lo tiene que hacer. No me puede llamar nadie a decirme ¿se le ha abierto una caja de ahorros? No, no, no, claro, no. no, no. La, la gente misma tiene que, personal, con una aplicación, o ir al banco y claro. poder abrir la, la, la caja de ahorro para poder la finalmente... tener Las cuentas bancarias... Estas cuentas bancarias no tienen costo, no tienen costo uh -huh. de, ninguna, de ningún concepto, salvo que uno esté en cripto como monotributista y otras cosas más que te pueden llegar a, a retener impuestos de ingresos brutos, claro. este, no tienen costo de transferencia. Entonces, la, es fácil de abrir, no necesita intermediarios, la información es personal, hay que brindarse al claro. ANSES en la página de la ANSES para evitar cualquier tipo de fraude o alguna otra cosa, y uh -huh. por resolución de la ANSES el trámite de la solicitud del IFE es online, es a distancia, no hay intermediarios. Y en el caso de las aperturas de las cuentas, tanto de mercado pago como de bancos este, digitales, también son personales y son a través del teléfono. Diego, te queda en tu cuenta el teléfono. Bien, Diego, y por último, el tema de la ayuda para los trabajadores privados. También se hablaba a nivel nacional de que iba a haber una reducción de dinero que le mandaban desde el gobierno a, a, las, a las empresas privadas. ¿Tenés información? ¿Tenés conocimiento de si esto no, va a pasar? La, lo que, no, no, no va a pasar. Lo que sí se prevé es este, una restricción, o sea, selectiva. Se va, va a priorizar. A las actividades que están afectadas y a la zona que están afectadas. Ah, bien. Y si uh -huh. la solicitud se tiene que hacer por AFIP hasta el 3 de julio, desde la solicitud. Después la AFIP analiza la situación. Obviamente que siempre hay controles de, de, de, de que si, si sos o no alguien que, que califica para, para el beneficio, uh -huh. pero el, el beneficio va a ser el mismo. El beneficio va a ser el mismo, que es entre 1 a 2 salarios mínimos móvil equivalente al 50% del salario de abril. Así bien, que bien. ese es el uh -huh. beneficio. Bien, bien Diego, bien. siempre muy claro en todos los conceptos. Igualmente, para decirle a la gente, Valerza sigue trabajando de manera online. Uh -huh. Valerza sigue trabajando de manera online. Nosotros estamos inscritos en el Banco Central y en eso nos permite tra tra hacer trabajos como esenciales dentro de, lo, de, los, de los que están en ese, en ese rubro, por suerte. Igual hacemos el trabajo online, recibimos y hacemos operaciones en forma de, de, de, de correo electrónico, somos una vintage, y nos pueden encontrar por las redes sociales, en, en Facebook o en Instagram, o nos mandan mm. un correo electrónico, o nos, o nos buscan la, por la página en YouTube, subimos los, los videos para que nos claro. puedan hacer consultas y, y revisar esto que venimos a a promover, ¿no? Y si hay gente que se ha quedado con alguna duda o que se ha perdido parte de esta charla que tenemos los miércoles en el segmento de Valerza, siempre Valerza en las redes sociales sube ¿eh? sí, toda la charla completa. en Instagram, en Facebook, en Instagram, en Exactamente, así que sí, bueno, también pueden, pueden seguirlo por ahí, si no se contactan directamente con, con Valerza. Diego, nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. Hasta luego. Llegamos, Nancy, ya a las 9 de la mañana. Uh -huh. Ya se está preparando el señor Marcelo